El TTIP, como otros muchos tratados que se están negociando en estos momentos, eh, es eh, un tratado eh, bilateral, porque es entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero en concreto el TTIP más pretende ser el modelo por el que se rija el comercio a nivel global. Se han firmado tratados similares, eh, bilaterales, eh, pero no con las características de, de este tratado, ya que lo que están buscando es eh, encontrar, eh, sacarles los beneficios a los 800 millones de, de consumidores que supone eh, la Unión Europea. El, el problema está en que eh, focaliza única y exclusivamente eh, los derechos de los inversores, los derechos de eh, los eh, comerciantes e eh, eh, ignora eh, en su práctica totalidad los derechos sociales, los derechos laborales, etc. De tal forma que el TTIP lo que pretende por un lado es, como otros tratados, eliminar aranceles, pero sobre todo lo focaliza en lo que se ha dado a llamar las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias son lo que los ciudadanos de a pie consideramos nuestros derechos, nuestros derechos como consumidores a, a, a comprar un producto que no sea nocivo, Nuestros derechos eh, como ciudadanos, a respirar un aire puro, a, a tener una, determinados servicios eh, prestados por el Estado, gratuitos y universales. Eh, nuestros derechos como trabajadores, a que eh, se nos considere en un trabajo digno, con un salario digno y con unos determinados derechos. Bueno, pues todo eso dentro del TTIP y dentro de otros tratados que se están negociando, negociando son barreras no arancelarias. Estaría muy feo decir, eh, y por eso no lo dicen, que eh, el, los tratados lo que quieren es quitar directamente todos los derechos a los consumidores y a, a los trabajadores y a los ciudadanos. Pero, eh, por ejemplo, en el Z, que es un tratado que ya se ha terminado, que ya tenemos el texto, porque en el TTIP, eh, pues digamos que tenemos algunas filtraciones, tenemos los mandatos de la Unión Europea y eh, alguna serie de documentos que se van viendo por ahí. Pero en el Z ya tenemos el documento consolidado, y además ya está traducido al resto de los idiomas. Ya sabemos qué tiene. Y entonces, por ejemplo, en cuanto a derechos laborales. Eh, plantea eh, que, bueno, que sí, que se respetarán los derechos laborales y eso, siempre y cuando no en contradicción con las necesidades de comercio. Con lo cual, al final, lo que se va a priorizar es el comercio, es la inversión. El tema está en que, al principio, o sea, eh, eh, la gente no va a notar. Va a tener una invasión de productos más baratos, eh, pero esos productos más baratos que vienen de Estados Unidos, de una agroindustria, por ejemplo, absolutamente eh, dinámica, agresiva, y que eh, con, va a competir eh, con una industria artesanal mucho más pequeña. Entonces, vamos a tener una carne más barata de, de vaca, por ejemplo, pero esa carne de vaca eh, viene con hormonas, viene tratada con hormonas, eh, viene eh, tratada con antibióticos desde el primer momento. Eh, en Europa no, es, no se comercializan eh, animales eh, eh, clonados, pero sin embargo en Estados Unidos se está funcionando con eso perfectamente. Y no sabemos la incidencia que puede tener en nuestra salud. Y eh, la gente normal y corriente que tiene cada vez unos salarios más bajos sea además con el TTIP va a estar en una situación muchísimo más precaria porque sus derechos eh, laborales se van a devaluar más pues con el mísero sueldo que tiene para llegar a final de mes va a acabar comprando esos productos que son más baratos. Hay estudios ya hechos eh, por... que están a favor del TTIP pero sin embargo hablan de que habrá problemas de diabetes, problemas de obesidad, eh, habrá problemas de, eh, sanitarios eh, difíciles, eh, difícilmente predecibles por eh, una serie de productos que a los que no estamos acostumbrados a consumir. Es decir, una serie de problemas sanitarios que ya Estados Unidos tiene. Los derechos laborales en la Unión Europea los legisla eh, cada uno de los estados. Entonces, en teoría, el tratado no tendría que cambiar eso, pero eh, las empresas estadounidenses, por este tratado, pueden eh, imponerse aquí con su legislación y con sus normas de funcionamiento. Y a la larga, eso genera una modificación de la dinámica de derechos laborales y eh, en el momento que haya un sindicato que, por ejemplo, le ponga una demanda, la, la propia empresa, el propio inversor, puede demandar al Estado si pierde esa demanda. Eh, el TTIP tiene el Consejo de Cooperación Reguladora, por un lado, y el ISDS es el eh, Mecanismo de Solución de Conflictos de Inversores-Estados. El Consejo de Cooperación Reguladora, es eh, un consejo en el que se pueden eh, pre estar presentes eh, representantes de lo que eufemísticamente llaman partes interesadas pero que al final son los lobbies y que estos eh, lobbies pueden aconsejar modificación de leyes o sea, el, el, el Consejo de Cooperación Reguladora va, tiene la capacidad de alerta previa de cualquier ley que se promulgue eh, en cualquiera de los estados de la Unión Europea y tiene posibilidad de sugerir cambios y modificaciones siempre eh, en el momento que vea que esas leyes eh, provocan eh, disfunciones en, lo que, en el libre comercio y luego están los, eh, eh, los tribunales, el, el mecanismo de resolución de conflictos inversor y Estado. Estos tribunales, que además no es un tribunal internacional de jueces de carrera, de jueces eh, eh, permanentes, sino son abogados privados de grandes despachos, que frecuentemente además están vinculados con las empresas, con los inversores eh, para asesorarles en, otro, eh, en otras áreas de negocio, es decir, que existe una vinculación profesional y que en determinado momento pueden ser ejercer de jueces y dictaminar eh, eh, en contra de un Estado. Es decir, al final además están dando más derechos a las empresas que a los ciudadanos, más derechos a las empresas que a los estados. Entonces, eh, el, tanto el Consejo de Cooperación Reguladora como el Mecanismo de Solución de Conflictos o el ICS, eh, la Corte Especial Creada para las Empresas, son dos asaltos a la democracia porque es que van a atar a los, eh, a los gobiernos eh, a la hora de realizar eh, cualquier modificación legislativa de, de, de ámbito social. Sí, a mediados de octubre de, de, va a tener una, una reunión y posiblemente eh, entre ahí la ratificación. A finales de, de octubre, eh, el presidente de Canadá eh, viajará a Bruselas y se habrá la escenificación de la firma y posiblemente, en ese momento, ya eh, se pase al Parlamento Europeo para la rectificación. El, se ratificará en el mes de eh, diciembre, enero, y, eh, y lo, el truco que ha hecho mm, la Comisión Europea es eh, que, bueno, había muchos países que eh, forzaban la necesidad de que tenía que ser ratificado por todos los parlamentos nacionales. Eh, la Comisión Europea, ante la oposición que se está generando, eh, ha decidido que, eh, ha intentado que ese tratado no, fue, no, fue, no tuviese que ser ratificado por los parlamentos nacionales. Al final, jurídicamente se ha impuesto, yo creo, que cierta sensatez, aunque ellos dicen que no, que sigue sin ser un tratado mixto, que es un tratado de inconvencia, pero que conceden la opción de que los parlamentos nacionales lo ratifiquen, pero va a entrar en vigor inmediatamente eh, después de que lo ratifique el Parlamento Europeo. El TISA está, re, está siendo negociado mucho, o sea, los únicos documentos que tenemos del TISA eh, son del Wikilist, Está siendo negociado con muchísimo más secreto y eso que se está negociando entre 50 países. En estos momentos, eh, los subtratados, lo que están eh, pretendiendo, por supuesto, la privatización de los servicios públicos y tal, todo está incluido en los tratados, pero lo que quieren es que haya un Estado fuerte. Por un lado, un Estado represor, que controle a los ciudadanos para que no se desmarquen y no pongan en riesgo las inversiones de las multinacionales, y sobre todo un Estado fuerte a nivel económico, que pague sus fracasos inver inversores. Y lo estamos viendo en contratos que se firman, con, eh, como el proyecto Castor en Castellón, o con los tratados, o sea, el planteamiento es que eh, el, lo, eh, los, eh, las multinacionales no están dispuestas a perder, ...no es que tengan que garantizarse los beneficios... ...es que no están dispuestos a correr riesgos... ...o sea, cuando están hablando de la defensa del libre mercado y tal... ...pues eh, todos los que estamos en contra de los tratados... ...estamos a favor del libre mercado... ...del libre mercado... ...de un señor que fabrica unos zapatos... ...y que libremente los vende... ...y eh, consigue un dinero y además se eh, compra unas camisetas... ...ese es el libre mercado... Esto no es libre mercado, están generando una serie de normas siempre simple y llanamente para garantizarse sus beneficios. A ver, ATAC lleva ya 15 años peleando, en esta por... peleando por otro mundo es posible, por una globalización, eh, por lo que llamamos altermundismo, por una lucha de otra sociedad eh, distinta. Y, y los tratados es una forma más de, de violentar precisamente los derechos sociales y dificultar el encontrar ese otro mundo. Eh, nuestra función es eh, ir de predicadores por el mundo contando estas malas nuevas que... Que, que, que están pasando, y alertar e intentar a la gente, sobre todo que se den cuenta de que ellos tienen capacidad de pararlo. O sea, eh, tenemos que ser conscientes de que se han parado, o sea, que el ALCA, que era un tratado similar al TTIP, pero con América Latina, se paró. De hecho, en... en eh, en noviembre, el 4 de noviembre, se va a estar intentando hacer al, algún tipo de, de movilización global, precisamente como aniversario de la lucha de la, de, del triunfo del altermundismo eh, parando el Alca. Una de las cosas que nos dicen, por ejemplo, de por qué es tan secreto los tratados, es que, claro, el Alca se paró porque todo el mundo se enteró de qué era. Pues Es que es el problema, es que en el momento que nos enteremos, eh, vamos a, a reaccionar y, y, aquí, y el papel de ATAC en ese sentido es animar a la gente a que reaccione eh, el problema es que eh, nosotros nuestras herramientas de ir difundiendo es eh, de, pues eso, de predicador de pueblo en pueblo y plaza en plaza eh, no tenemos acceso a los medios generalistas Hemos, bueno, pues, eh, la filtración de los papeles de Greenpeace fue un boom, de repente ya eh, los periodistas de vez en cuando en el debate meten el tema, claro, es que, y si luego viene el TTIP, eh, es sorprendente que ya empiecen, porque todos estaban informados, o sea, ahí sí que no, pueden que no estuviesen informados en el detalle, pero de todos los medios generales estaban informados. Eh, nunca es suficiente la movilización ciudadana, siempre tiene que haber más. Sobre todo porque esta es una lucha que va a ser larga. Tenemos que tener claro que el TTIP posiblemente lo paremos y el Z también, porque ya hay países que no, seguramente no lo van a ratificar, pero en el mientras tanto, por ejemplo, la Comisión Europea está modificando leyes que eh, al final supondría eh, una, eh, un TTIP simplemente en la, en, la, en la Unión Europea. Está modificando, está retrasando la introducción de, los, eh, de lo, las restricciones a los eh, disruptores endocrinos, por ejemplo. Está mm, flexibilizando su postura respecto a los transgénicos. Está, ha modificado una ley sobre el secreto eh, de las empresas que de repente, por ejemplo, los papeles de Panamá se convertirían en secreto inviolable por parte de una empresa y no podrían ser publicados, es decir, se están haciendo modificaciones sin necesidad de que venga el TTIP, porque hay un proyecto ideológico a nivel global que pretende eso. Entonces, esto es una lucha larga, las movilizaciones, yo ya me pilla viejita, pero las movilizaciones... Eh, nos exigen mucha energía y mucha constancia y no, eh, el problema es que estamos educados, una sociedad en las que enciendes, eh, abres el refrigerador y tienes agua fría, abres el grifo, tienes agua corriente y enchufas y eh, eh, enciendes la luz, enciendes un botón y tienes luz, tienes todo de forma inmediata y entonces la gente quiere hacer una gran movilización y que se pare todo y eso no se va a conseguir, eso es algo mucho más lento y hay que estar muy convencido de que nuestras energías las tenemos que poner ahí